Hola a todas y todos. Sabemos de esta serie de enseñanzas sobre las paramitas que tenemos instrucciones para vivir. Y también sabemos que... Los seres que se han sumergido en las paramitas, que han llegado a su fin, eh, que son lo que llamamos Budas, nos indican o enseñan con su ejemplo. Y la, las enseñanzas que tenemos del Buda no son nada más discursos, también también son sus hechos, sus gestos, su ejemplo. Y un discípulo en la tradición del budismo eh, Chan, que es una, una vertiente de budismo chino, eh, alguna vez le preguntó a su maestro, que fue un, ma un maestro importante en la tradición, y contemplando justamente que un Buda enseña con todo su ser en cada momento, le preguntó a su maestro, ¿cuál es la enseñanza de la vida completa del Buda? No el discurso que dio sobre tal y tal cosa o su doc doctrina, ¿cuál es la enseñanza que nos ha dejado con su vida completa? Y este maestro contestó, una respuesta apropiada. Y aquí yo creo que podríamos quedarnos un buen rato y contemplar ¿Qué quiere decir que la totalidad de lo, lo que uno está ofreciendo al mundo y enseñando al mundo es una respuesta apropiada? Y empezamos observando que parte de lo que nos propone este camino es de aprender a vivir completamente conscientes de salir de la vida en automático. Y esto implica dejar de estar respondiendo por hábito. Y cuando cuando observamos qué pasa cuando no estamos muy atentas, no estamos realmente prestando mucha atención a lo que está pasando, nos ponemos muy reactivos. Antes de haber contemplado cómo quiero responder frente a, a esta situación, ya estamos reaccionando. Y sabemos que cuando nos ponemos reactivos, muchas veces salimos del marco donde quisimos estar realmente ubicándonos en nuestras relaciones y en nuestras interacciones. Así que, cuando vivimos más consciente, vivimos menos reactivos. Menos en automático. ¿Mm? Y cuando contemplamos que un logro de esta, esta práctica que estamos haciendo ¿no? y un fin total del trabajo que estamos haciendo... Es una respuesta apropiada. Yo creo que ya empezamos a ver que, aunque posiblemente hayamos hecho muchísimo trabajo, no tenemos que convertirnos en seres que, que no saben moverse en el mundo y son muy raros y solo pueden morar en cuevas. Que cuando trabajamos a vivir más consciente, nuestras interacciones con el mundo se hacen más apropiadas. Y esta palabra quizás no se oye muy trascendental y muy elevado y muy exótico, y esto es todo, toda la idea. Con este camino aprendemos a habitar el mundo plenamente, conscientemente. Y si contemplamos justamente la idea de que yo me estoy formando a tener una respuesta apropiada, con las paramitas tenemos las instrucciones justamente cuál sería una respuesta apropiada. Una respuesta apropiada sería una respuesta generosa. Una respuesta ética. Una respuesta que refleja paciencia. Una respuesta que refleja compromiso y, y energía. Una respuesta tranquila y atenta. Y una respuesta sabia. Y cuando contemplamos que nuestro modo de interactuar y de responder frente a las situaciones podrían estar marcadas por estas características, vamos teniendo alguna idea de cómo sería vivir... ¿no? ya teniendo algunos de los logros de este camino. ¿Mm? Y a la misma vez, vamos viendo que este camino o el campo de actividad que vamos ubicando, que es ahí donde yo voy a estar manifestando mis logros, es el mismo lugar donde voy a estar entrenándome. Y, y mi campo de entrenamiento es justamente en este punto donde estoy interactuando y respondiendo a las situaciones. ¿No? Y esto conecta con esta idea que exploramos ya hace tantas sesiones que quizás parece hace meses de estar tomando las situaciones como preguntas que contestamos con una respuesta apropiada. ¿Mm? Y no viendo que la vida está decidiendo o determinando mi reacción. ¿Mm? Así que cuando miramos dónde es que mi práctica espiritual se lleva a cabo, justamente es en este espacio que abrimos. ¿No? Cuando tomamos una situación y nos vemos como personas que estamos, estamos respondiendo y queremos responder bien. ¿No? Queremos ofrecer una respuesta que... Las paramitas nos han ayudado en orientarnos. ¿Cómo quiero estar respondiendo frente a la vida? Frente a otros. Y también habíamos observado que finalmente para cualquier de estos entrenamientos, la generosidad, la ética, la paciencia, el esfuerzo gozoso, energía, la concentración o meditación y la sabiduría, todas estas es, se convierten en paramitas cuando lo hacemos finalmente con la mente sabia que reconoce que al fin del día no hay un yo, un ego aquí y un mundo allá. Nos estamos co-creando en cada instante. Y una respuesta apropiada indica estar consciente que con mis respuestas a las situaciones estoy fluyendo, estoy moviéndome en este espacio compartido y vemos esta idea de Estar actuando sin tener que ser ¿no? el protagonista de todos los escenarios donde entramos. ¿no? Y tuvimos esta idea que espero que ahora podemos ver como un poquito más claro, que cuando hace, hacemos un acto de generosidad, estamos dando sin un yo aquí prominente que, están, que está dando algo mío a alguien ajeno. Cuando nuestra acción de generosidad está vivida como una respuesta apropiada, lo podemos hacer sin la centralidad de yo haciendo esta acción, porque justamente es una interacción, es una respuesta ¿no? a algo que se me está presentando. Y yo estoy ofreciendo una respuesta. Y ellos o la, el mundo ofrecerá su respuesta y yo ofreceré mi respuesta. Y de la misma forma, cuando actuamos con ética, no estamos actuando pensando, ah, yo estoy actuando éticamente y mira cuán ética soy y qué pena que las otras personas no tienen no tienen mucha ética. Sin todo este modo de pensar, estamos siendo oh, responsivas, no reactivas, con esta conciencia de que yo tengo opciones como responder. Y quiero hacerlo apropiadamente. Y esto quiere decir, quiero estar atenta a, a la situación y a la condición y quiero ofrecer ¿no? algo apropiado. Y aquí, ¿qué quiere decir apropiado? ¿Cuáles son los criterios? Si regresamos y reconocemos que... Somos seres que vivimos interconectadamente. Nuestro ser es algo que se manifiesta ¿no? a través de las relaciones y las interacciones. Vivimos en un mundo interconectado e interdependiente. Entonces, ¿cuál sería una respuesta apropiada? Una respuesta que toma en cuenta el impacto que tengo en otros. Y reconociendo que vivimos en un mundo donde hay mucho sufrimiento. En cualquier dirección nos volteamos. Hay incontables formas de sufrimiento. Entonces, una respuesta apropiada sería una respuesta compasiva que toma en cuenta el hecho del sufrimiento, la posibilidad de aliviarlo ¿no? y también esta posibilidad que queremos evitar de, estarla, de estarlo exacerbando o incluso generando. Estos serían respuestas apropiadas a las situaciones que se van presentando, nuestro flujo de eventos y acontecimientos y circunstancias que llamamos la vida. Y cuando contemplamos movernos en este campo compartido que es la vida, sin ponernos en esta postura del protagonista de nuestras vidas, de, de vernos como, como elementos que es, participan, que forman una condición en las experiencias de otros y en las circunstancias y queremos aportar algo positivo. Entonces, esta idea de estar respondiendo adecuadamente, de, de estar respondiendo ¿no? en una forma ¿no? congruente con la situación y apropiada dado la interconexión, dado el hecho de sufrimiento. ¿No? Y esto es otra manera de decir, queremos estar respondiendo de manera que va, que, que está impregnada de compasión y sabiduría. Y cuando quizás al inicio de toda esta serie de exploración ya tuvimos esto, como ya tuvimos esta idea que queremos actuar de manera que refleja estos dos valores centrales en, definitivamente en este camino, compasión y sabiduría. Y después vino la pregunta, ¿dónde llego allá desde dónde estamos? Y estas instrucciones que hemos estado explorando de las seis paramitas, es el cómo. Es justamente el cómo. Y quizás miramos nuestra... Miramos dónde estamos. Y vemos que nuestro modo de responder no refleja estas cualidades todo el tiempo, digamos. ¿No? Quizás a veces, pero probablemente no por completo ¿no? y no todo el tiempo. ¿No? Entonces, otra vez tenemos ¿no? este como tensión entre lo que quisiéramos ser y lo que somos. Y la idea con las paramitas es que es, son el modo en, la que, en lo que el Buda nos toma de la mano y nos acompaña acercándonos a donde queremos llegar. Y las paramitas marcan un mapa, forman el mapa para ir paulatinamente construyendo lo que queremos ser y el mundo que queremos compartir. Y esta idea de paulatina, de un lado, no descarta la necesidad de estar practicando todas las seis todo el tiempo, con un enfoque o otro en diferentes épocas, pero reconociendo que una generosidad ética, con paciencia, con esfuerzo gozoso, con concentración, con sabiduría, esto es la generosidad que queremos. ¿no? Y la meditación que queremos también, queremos que tenga sabiduría y energía, etc. ¿Sí? Y a la misma vez, si las practicamos en orden. Y hay una eh, cita que quisiera compartir con ustedes, eh, donde el Buda de la compasión, que se llamó Avalokiteshvara, le pregunta al Buda que había escuchado estas enseñanzas de las seis paramitas y que es generosidad, ética, paciencia, esfuerzo gozoso, meditación, sabiduría. Pero de su forma muy respetuosa pregunta sobre el orden. Y le pregunta al Buda, ¿Cómo se sabe que este es el orden indicado de las paramitas? O sea, ¿por qué? ¿No? Pero de esta manera, ¿cómo se sabe que este es el orden indicado de las paramitas? Y el Buda, Contesta, Avalokiteshvara, es porque las seis paramitas sirven como una base para logros sucesivamente más altos. Bodhisattvas que no se enfoquen en sus cuerpos y sus recursos materiales, quienes practican generosidad logran disciplina ética. Quienes cuidan su práctica de la ética se hacen más pacientes. Quienes tienen paciencia inician esfuerzo heroico. Quienes hacen esfuerzo gozoso logran la concentración. Quienes logran la concentración consiguen una sabiduría que trasciende el mundo. ¿Mm? Y esta idea de llegar a lugares o puntos donde quizás no, no nos atrevemos a contemplar normalmente que vamos a tener una sabiduría que abarca todo y aún más, más allá de lo posible. ¿no? ¿Cómo llegamos donde donde estamos? Es así, paso a paso, paso a paso en un camino para lo cual tenemos un mapa. ¿Mm? Y a la misma vez, un mapa no es territorio. El mapa es nada más un mapa. El territorio lo creamos con nuestras acciones, con nuestra práctica. ¿Mm? y cuando nos damos esta tarea tan atrevida de a ver, a ver qué puedo hacer con este material que tengo, a ver, ¿no? Como cuando compran uno de estos muebles con las instrucciones cómo, cómo hacerlo, digamos, se ve muy complicado y, ¿no? Y tantas partes y todo, y después sacas esta. Esta hoja, el manual, donde hay un gran uno y después un gran dos. Entonces, nada más es cuestión de estarlo haciendo. Aquí hay un, una trampa en la cual solemos caer y nada más lo quiero mencionar para que todos estemos atentos que cuando usamos la imaginación y nos atrevemos a soñar en, ¿no? en versiones de nosotros más nobles, más despiertos, más conscientes, aquí estamos en el terreno de los ideales, ¿no? de las ideas que tenemos de lo que sería valioso. ¿no? Y nosotros Solemos hacer algo con los ideales que necesitamos sencillamente aquí cuidar. Cuando tenemos ideal, ideales, solemos usarlos como un pretexto para criticarnos. Esta, esta tendencia que tenemos de compararnos con lo que no somos y juzgarnos porque no somos esto. Mm. Y las ideas ¿no? de, de tener estas cualidades fácilmente se convierten en criterios donde lamentablemente quedamos cortos. Mm. Y esto es eh, realmente tóxico para eh, el esfuerzo gozoso el esfuerzo gozoso tiene que <coughs> dirigirse hacia deshacer esta tendencia en vez de ir en otra dirección. Y también nos, nos debilita. Y es, <coughs> es solo... Como dicen en Cuba, aguántame, aguántame. <risa> Espérame tantito, dice de México que la tendencia que tenemos de sentir que no somos lo que debemos hacer, somos insuficientes. Todo esto de la carencia se, se reactiva si no cuidamos este, esta tendencia de comparar y comparar no muy favorablemente con los ideales. Y solo quiero ponerlo también en el, el radar como algo que hay que estar cuidando de evitar. Y que tomamos esto un poquito en el espíritu de juego. ¿No? Vamos a ver, es un entrenamiento. ¿No? Un entrenamiento ¿no? es bueno, es exitoso. Incluso cuando no logramos algo que estamos intentando hacer. Siempre y cuando lo vivimos como entrenamiento. Lo vivimos conscientemente. ¿Por qué no lo logré? A ver, ¿dónde me tengo que fortalecer? A ver, ¿dónde más me tengo que reforzar? ¿No? O quizás debemos de intentar con, con metas un poquito menos altos. A ver, ¿cómo, ¿cómo le hago? Con la idea de volver a intentar. Sabiendo que nos estamos extendiendo con cada intento. Y realmente tener muy presente esta idea de que no se trata de haber llegado. Se trata de estar encaminados. Y con este espíritu podemos contemplar otro elemento del camino que es el compromiso. Donde un bodhisattva se compromete en qué. De un lado podemos contemplar que alguien en este camino se está comprometiendo ir lo más, llegar lo más que pueda. Pero en realidad... El compromiso es más bien aprender de todo, usar todo lo que se puede para ir despertando, ir viviendo más consciente, ir cultivando las capacidades que identificamos como necesarias para responder apropiadamente a lo que está pasando. ¿Mm? Y aquí vemos este este giro de estar viendo cómo me estoy relacionando con lo que está pasando. Y esto es toda una manera de ver la aplicación de las paramitas en la vida. Las paramitas son modos de relacionarnos con lo que está pasando con generosidad, con cuidado, atención a no lastimar. Con sabiduría, finalmente, nuestro modo de relacionarnos con todo, incluyendo con nosotros mismos, se, se transforma de manera que podemos llamar radicalmente. Pero esto tener claro que esto es el campo en lo que queremos movernos y realmente estar tomando este compromiso. Cada momento es un momento para despertar. Cada momento me está ofreciendo el material que necesito para transformar, para vivir más consciente, para irme liberando, y liberando de mis hábitos, de la reactividad, de un modo de vivir ya congelado por una manera muy torpe de relacionarme con el otro. Y torpe, poco sabio, poco generoso, etc. Y las paramitas nos dan maneras de traducir los ideales medio-vagos que tenemos de ser una buena persona en términos muy prácticos. Quiero ser una buena persona, ¿ok? Entonces, ¿qué, qué tal tu ética? Esto es el modo de asentar el ideal. Y a la misma vez, asegura que no perdamos de la vista el potencial que tenemos de, de, de tener esta visión atrevida de lo que podríamos ser e irla haciendo realidad y yo creo que la la explicación de lo que estamos haciendo, las palabras, los discursos, los conceptos, ya tienen en sus manos. Tienen la información necesaria para vivirlo. Ahora realmente está en sus manos. Y concluyendo un ciclo como este que ha sido intenso y nos ha llevado tras mucho territorio, un territorio que todavía necesitamos hacer realidad con nuestras acciones, es natural que ya estamos en fase de cerrar y concluir. Y aquí otra vez tenemos esta pregunta continua. ¿Cómo nos relacionamos con esto? ¿Cómo nos relacionamos con esta idea de llegar a un fin? ¿No? Y ya tenemos esta, este recordatorio o esta perspectiva del Buda que cada fin es simultáneamente un inicio. Cada fin cierra si algo e inicia otra cosa. En realidad estamos viviendo este proceso en cada instante. Cada momento presente pone fin a todo el pasado y marca el punto preciso donde inicia el futuro. Y esto está pasando en cada instante. Cuando vivimos con esta perspectiva, la presión o el estrés de llegar a algún fin final se revela como absurdo. No hay un fin final. Cuando llegamos ¿no? a cierto punto, estaremos iniciando otra cosa. Y esto no indica que no queremos cerrar ciertos ciclos o lograr ciertas metas, solo nos da totalmente otra manera de vivirlo. Una manera de vivirlo donde apreciamos lo que representa cada momento presente. Cada momento presente es el momento para despertar, para vivir consciente, para vivir plenamente, ya no en automático. Y cuando llegamos a ciertos fines, fines de ciertos ciclos, entonces, ¿cómo manejamos esto? Brincamos a lo que sigue? Ok, ya, otro canal, ya esto se está acabando, vemos otra cosa. O moramos ahí, saboreando, ¿eh? contemplando, sacando enseñanzas, Consolidando lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Esto es una invitación que tenemos terminando cualquier ciclo de enseñanzas. Pero en cualquier momento tenemos esta invitación de estar reflexionando sobre lo que vamos concluyendo. Nos fue bien regocijar. Sin, ah, qué excelente, soy yo, mírame todos, aplausos, ¿dónde está? Voy a callarme un poquito para escucharlo. No, no. pero decir, ok, esto sí fue bien hecho. ¿No? Ojalá cuando tenga otras oportunidades también ¿no? continuaré así. O, esto no, no me fue muy bien. Hay algo que puedo aprender. Quizás hay que soltar y, y, y, y generar una determinación de intentar con una mente fresca. O igual, sí vale la pena estar viendo qué es que me superó, por qué estaba tan reactiva, cuál fue la emoción, cuál fue mi interpretación. Quizás estaba proyectando una relación infantil en una persona y, y me metí en rollos y, ok, voy a aprender de esto y un nuevo inicio. ¿Mm? Y cuando eh, tenemos esta actitud de que con un fin no necesitamos precipitarnos a lo que sigue. ¿Mm? Podemos estar morando donde estamos, plenamente. Lo que sigue, llegará. ¿Sí? Y qué haremos con, con lo que sigue, depende cuál es, cómo es la cualidad de nuestra presencia en este momento. ¿Sí? Y en un camino como este, donde tenemos metas de muy largo alcance, este elemento de saber... Seguir inspirándonos por la meta sin estar generando insatisfacción con no haber llegado realmente es una habilidad importante. Porque este ideal que queremos lograr, este nivel de sabiduría, esto, esto puede esperarnos en muchas vidas, ¿no? puede esperarnos en muchos años. ¿no? pero no sabemos así que ¿no? nuestra tarea es de seguir aprendiendo seguir preparándonos ¿no? seguir creciendo y yo creo que cuando contemplamos eh, esta analogía de un camino Sí, tenemos una idea que es un camino con un, que nos trae algún terminal, algún punto terminal, ¿no? Pero tenemos de Shantideva, eh, como muchas veces tenemos de él este moje indio eh, que, que nos dio tantas enseñanzas ricas sobre las paramitas, eh, Shantideva en muchas veces eh, trabaja con cierta imagen o cierta analogía y cuando empezamos a sentirnos cómodos con esta analogía o esta idea, ¿no? lo deshace ¿no? y nos, nos, no, nos rompe los esquemas. Y esto también es parte de la sabiduría. ¿Cómo vamos a responder? ¿no? Y yo quisiera concluir con una cita de él que es en forma de dedicatoria. Y Shantideva, como muchos conocen su verso, dice, mientras permanezca el espacio, mientras permanezcan los seres sintientes, que yo también permanezca para disipar las miserias del mundo. Y esto es un modo de hacernos reconocer que esto no se va a acabar tan pronto. Que cuando permitimos contemplar lo que implica querer beneficiar, liberar a todos los seres, como tantas veces decimos en las plegarias budistas. Entonces estamos contemplando algo que no somos capaces de dimensionar. Y en los momentos en que este ideal se nos hace tremendamente grande, podemos volver... Y tomar contacto con esta idea básica que en este momento no tenemos que liberar a todos los seres. No tenemos que ir a las montañas y ser yogis. ¿Mm? Todas las paramitas son paramitas que podemos practicar en cada momento. No hay que ser monástico o profesional espiritual. Solo hay que ser un ser humano y vivir en el mundo. ¿No? Y con esto ya tenemos el campo amplio que necesitamos para ir ejerciendo nuestras cualidades. Y finalmente, la pregunta básica que tenemos que contestar en nuestras acciones es justamente, ¿Cómo quiero responder? ¿Cuál sería la respuesta apropiada a esta situación? Y esto nos da el espacio para cada quien irlo contestando. Y son respuestas que cuando son apropiadas eh, nos eh, vinculan a través de este proyecto colectivo que tenemos de poblar el mundo con respuestas apropiadas, que quiere decir generar un mundo más compasivo, más generoso, más ética, más paciente, con más energía ¿tú? y más sabia. Y estamos en esto. Gracias.